Bienvenidos nuevamente, en esta ocasión continuaremos con el marco normativo pero aplicado específicamente para la matriz suela Empecemos. Para el estudio de los temas previstos es necesario conocer primero cuáles son los cuerpos legales que están vinculados con la matriz suelo. Entre ellas destacamos a lo que es la constitución del Ecuador, la convención de la lucha contra la desertificación y la sequía el Código Orgánico del Ambiente y el Acuerdo Ministerial 097. Analizaremos la matriz del suelo a través de los siguientes cuerpos legales. Vamos a empezar por la Constitución del Ecuador del 2008. En la Constitución tenemos una sección específicamente dedicada a la matriz del suelo, donde tenemos que el artículo 409 declara que es de interés público y prioritario la conservación del suelo, en especial su capa fértil, que son los primeros centímetros. En áreas afectadas por degradación y desertificación, el Estado desarrollará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten la práctica del monocultivo. Además, se tienen que utilizar preferentemente especies nativas y adaptadas a la zona. Complementariamente también en el artículo 410 se afirma que el Estado va a brindar a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la conservación y restauración de sus suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas que lo protejan y promuevan la soberanía alimentaria. Continuamos con la Convención de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, desarrollada en 1996. Es un instrumento internacional que se relaciona con la degradación de las tierras en zonas áridas, semiáridas, subhúmedas y secas, resultantes de diversos factores como son las variaciones climáticas y las actividades antropogénicas. Asimismo, continuamos con el Código Orgánico del Ambiente del 2017. Entre todos los artículos que tienen vinculación con la matriz suelo, tan solo vamos a destacar un artículo el 197, donde se menciona que todas las actividades que afectan tanto a la calidad como a la estabilidad del suelo van a ser o bien reguladas o en algunos casos restringidas. Además, se va a priorizar la conservación de los ecosistemas ubicado en zonas vulnerables, como son las zonas con altas pendientes y en bordes de cuerpos hídricos, entre otros que va a determinar la Autoridad Ambiental Nacional. Continuamos con el Acuerdo Ministerial 097 del 2015. Sabemos que es la última actualización del TULSMA, Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente. Sin embargo, en esta semana nos vamos a centrar en el anexo número 2, Norma de Calidad Ambiental del Recurso a Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados, donde se establece, entre otros puntos, los objetivos y parámetros de calidad ambiental del suelo a ser considerados para diferentes usos de este recurso. Además, el procedimiento para determinar los valores iniciales de referencia respecto a la calidad ambiental del suelo, complementamos con los límites permisibles de contaminantes en función del uso del suelo en relación con el valor inicial de referencia antes mencionado. Continuamos también con los métodos y procedimientos para la determinación de los parámetros de calidad ambiental del suelo y finalizamos con los métodos y procedimientos para la remediación de suelos contaminados. Ahora les invito a que profundicen a través de la lectura de todos los recursos que están disponibles en el curso. Estaré de nuevo con ustedes en una próxima oportunidad. Hasta pronto.